¿Qué onda hijos de su hermosa madre? En este video veremos 10 diferencias de Genshin Impact entre GeForce Now y PC Aunque también se vería como 10 diferencias de GeForce Now versus PC o algo así Antes de empezar me gustaría aclarar una cosita Y es que me voy a referir a GeForce Now como una plataforma Y a PC como otra Aunque evidentemente los dos están en PC Me refiero, voy a comparar GeForce Now de PC con otra PC Espero me hayan entendido XD Así que bueno, comencemos Primera diferencia Descargar el juego si quieres jugar Genshin Impact en GeForce Now, solo te tienes que descargar el GeForce Now, que pesa menos de 200 megas. Incluso puedes jugar desde el navegador sin descargar nada. Mientras que para poder jugarlo en tu PC, necesitas descargar todo el juego que son casi 40 GB. Y sin contar todas las actualizaciones que se vienen. En GeForce Now esto se actualiza automáticamente y nunca tienes que descargar nada aparte. Solo esperar a que se actualice solo. Segunda diferencia, descargar voces. Si quieren jugar Genshin Impact en japonés, en chino, en coreano o en lo que sea En G4Now no tienen que descargar las voces Las voces ya vienen descargadas automáticamente Así que lo pueden jugar en cualquier idioma que quieran sin descargar nada Solo van a ajustes y lo cambian Les dirá algo que tienen que reiniciar el juego para que haga cambio Pero las voces cambian igualmente Sin reiniciar nada a la voz que quieran Mientras que en PC si quieres jugar Genshin Impact en algún otro idioma que no sea inglés Necesitas descargar todas las voces Que sí son algo pesaditas Y si tu internet no es tan bueno Ahí te vas a quedar un largo rato esperando Tercera diferencia, gráficos Bueno, esto más bien es como comparando, ¿no? comparando GeForce Now con PC En GeForce Now puedes poner absolutamente todos los gráficos en alto al tope, al máximo, lo máximo que se pueda y no vas a perder FPS ni el juego te irá trabado ni nada así estés jugando en una tostadora con un Intel Celeron y 2 GB de RAM eso no tiene absolutamente nada que ver y el juego te correrá perfectamente bien con todo al máximo mientras que en PC pues bueno esto ya sí depende muchísimo de tu PC si tienes una mala PC pues con suerte y te corre el juego, ¿no? Mientras que si tienes una PC de la NASA Super Mega Master Race Pues el juego te irá muchísimo mejor en tu PC Hasta 8K 60 FPS lo puedes correr si quieres Así que pa' qué G4Now, ¿no? Cuarta diferencia, latencia Como ya todos sabemos, g 4 es un servicio de juegos en la nube Como un streaming en la nube ¿Y qué quiere decir eso? Pues que sí o sí va a haber al menos una pequeña latencia Y aquí depende muchísimo tu internet dónde estás ubicado y el servidor que elegiste en G4Now para poder disfrutar del juego y tener la mejor experiencia posible se recomienda al menos tener unos 50 megabits por segundo que la conexión sea por ethernet y buscar el servidor que mejor ping te dé. ¿Qué como buscamos el servidor, pues nos vamos a ajustes y aquí buscan el servidor y le dan a probar y ahí van viendo cuál es el que menor ping les da lo bueno es que Genshin Impact no es un juego competitivo así que no tienes que preocuparte mucho por el tiempo de respuesta pero bueno, a mí se me ve un poco como borroso, ¿no? Bueno, eso es porque mi internet no es tan bueno y le cuesta mover G4Now. Otra cosita, recuerden que el pin que tienen dentro del juego no es el mismo que tienen con G4Now. Son totalmente diferentes. Mientras que empecé, esto casi nunca va a ocurrir, ya que la latencia o tiempo de respuesta es prácticamente nula. Bueno, al menos que el juego te vaya como a 10 FPS O juegues con un mando o teclado inalámbrico Pero aún así la latencia es mucho menor en PC que en G4 Now, Así que no vas a tener ese tiempo de respuesta un poquito largo o retrasado Quinta diferencia, a la hora de jugar A la hora de jugar en G4 Now la mayoría de veces tendremos que esperar y hacer una cola de espera valga la redundancia esta cola de espera puede ser de unas cuantas personas que puede durar cerca de 10 minutos o menos como también puede ser que hayan más de 100 personas en espera llegando hasta más de media hora para poder jugar y si no quieres hacer esta cola de espera necesitas comprar la membresía de G4Now que cuesta entre 5 y 10 dólares y te dan diferentes beneficios cómo jugar sin hacer la cola de espera, entre otros y sin mencionar que para poder jugar en g now en algunos países necesitas sí o sí usar una VPN para que te deje conectar y que si no pagas la membresía solamente puedes jugar por una hora otra cosa un poco fastidiosa es que casi siempre que entres a Genshin Impact con g now la mayoría de veces te va a pedir que vuelvas a iniciar sesión que metas tu correo, tu contraseña, verifiques y todo eso y así cada vez que entres con g now Ahora vamos con la PC, que ya me extendí bastante con G4Now. A la hora de jugar con tu PC, no tienes que esperar absolutamente nada. Solo entras, clic en iniciar y ya, estás adentro. Sin esperar nada, sin pagar nada de membresía, sin VPN, nada de eso. Así de sencillo. Solamente necesitas una PC decente. Sexta diferencia, configuración. Otra pequeña diferencia es que tu configuración de Genshin Impact no se guardará en G4Now. ¿Qué quiere decir esto? que si por ejemplo cambiaste la tecla de saltar que es el espacio por chip o alguna otra tecla pues cada vez que entres a g now tendrás que hacer el mismo cambio mientras que en PC no, todas las configuraciones que tengas se quedan guardadas Séptima diferencia, consumo de recursos Aquí vemos que g now lo puede correr prácticamente cualquier tostadora cualquier PC así que g now no consume tantos recursos a la hora de jugar bueno al menos que tenga solo 2 GB de RAM pero aún así puedes jugar perfectamente Mientras que en PC Genshin Impact sí consume muchos más recursos y hasta te puede trabar la pobre PC Octava diferencia Jugabilidad Esta sí es exactamente la misma en cualquiera de las dos En las dos, tanto en G4Now como en PC puedes jugar con un teclado y mouse y hasta con mando aunque en G4Now a veces pasa que no detecta los mandos aunque bueno, empecé PC a veces pasa lo mismo que Genshin Impact no detecta bien el mando Aquí lo que más pegaría sería la latencia del G4Now y tal, pero en sí es exactamente lo mismo en las dos Novena diferencia Eh... mods? Bueno, de aquí no sabría mucho que decir ya que nunca he instalado un mod una modificación al juego, pero lo que sí está claro es que en G4Now esto es prácticamente imposible, no puedes instalar nada de eso. Mientras que en PC puedes quitar la censura esta que te vuelve los personajes invisibles cuando miras mucho hacia abajo. Puedes instalar texturas de muchísima más calidad, puedes cambiar la vestimenta de casi todos los personajes y también puedes instalar ACJ. también está lo de usar los servidores privados y tal pero eso sí no sé mucho pero bueno es algo que empecé sí se puede hacer y definitivamente en g4now no décima diferencia, grabar g4now tiene una opción de grabar la pantalla de tu juego cuando tú quieras todo el tiempo que quieras, sin que se vea comprometido el rendimiento tú grabas y todo normal, no baja ni un fps Mientras que empecé, como siempre, pues depende de tu PC si soporta grabar mientras tienes el Genshin Impact abierto sin que explote. Un plus, Filtros. En G4Now puedes añadir filtros. Si quieres que se vea más claro, más amarillo, más oscuro, más azul o cualquier filtro que quieras, hay mucha variedad. Mientras que empecé, pues no sabría cómo hacerlo. Pero estoy seguro que se puede. Y bueno, con eso finalizamos. Ahora cuéntame, ¿a ti cuál te parece mejor? ¿G4Now o PC? Así que bueno, eso fue todo. Como siempre, espero les haya gustado el video. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima!